¿Cómo están? Yo soy cristal encantado, estar aquí con ustedes. El día de hoy les traigo a las chicas, un tema muy, muy, muy bueno. Que Son tres cosas que nunca deben hacer si están en una relación seria, una relación formal. Bueno, en realidad hay muchas cosas que uno no debe hacer en una relación formal, pero el día de hoy me voy a enfocar en estas tres cosas porque creo que son cosas que muchas personas, muchas chicas, caen, cometen el error de hacer en y eso es porque buscan de cierta forma que su relación avance más rápido pero son errores que realmente no deberían de hacer pero antes de empezar antes de empezar quiero platicarles de una marca que acabamos de lanzar yo y mi equipo llamado Pancho Wanted que en español sería se busca a Pancho y bueno, Pancho Wanted es realmente una marca que representa a un personaje de caricatura muy, muy, muy chistoso, que es un mexicano irreverente, aquí lo pueden ver, este es Pancho Ajá. pueden ir con el sombrero, el bigote, el tequila y la pistola Y bueno, esta es una marca que van a encontrar en Instagram En donde ustedes podrán tener memes de, para la comunidad hispana, para los latinos Bromas que solo nosotros podremos entender Además, también vamos a tener mercancía, playeras, gorras, mochilas, eh, tazas, eh, fundas para celular, en fin, mil, mil cosas con este personaje y frases que sean, digamos, chistosas, curiosas, eh, sarcásticas, irreverentes para nosotros. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer debido a que estamos lanzando esta nueva marca es que vamos a regalar una playera y 50 dólares. En dinero, vamos a hacer una transferencia Por Paypal o directamente A tu banco si es necesario eh, Vamos a sortear estas dos Cosas, más bien Vamos a sortear esto junto El ganador se va a llevar una playera y un uh, 50 dólares y lo único que Tienes que hacer para participar son cuatro pasos Primera es suscribirte al canal Eso ya debería estar Hecho y si no lo has hecho Suscríbete en este momento para que No haya problemas y para que sigas Recibiendo notificaciones de futuros videos también El segundo paso es dejar en los comentarios Quiero conocer a Pancho Puedes poner cualquier cosa después de eso O antes de eso Pero es importante que sea Que diga quiero conocer a Pancho Si después quieres poner tu biografía completa No hay problema El tercer paso es ir a la cuenta de Instagram De Pancho Wanted y seguirlo Lo voy a dejar en la descripción Para que ahí lo chequen le hagan clic y ¡pum! Los mande para allá y el cuarto paso es compartir una publicación de Pancho Wanted. La mayoría de ellas son memes de la comunidad hispana, bromas que solo los latinos entendemos. Así que mandas a un amigo o repostéalo en tu propia cuenta de Instagram, lo que tú quieras. Pero es necesario para que puedas participar y el primero de octubre ustedes pueden regresar aquí a este video y van a encontrar en la descripción el nombre del ganador ok el primero de octubre recuerden una playera y 50 dólares y para participar es realmente muy muy fácil ya dije los cuatro pasos que también les voy a dejar en la descripción los cuatro pasos por si acaso no entendí y bueno chicas empecemos ahora con el video. tres cosas que no deben hacer en una relación vamos un poco al pasado si pensamos en el pasado no sé, 50, 100 años, 200 años antes, los hombres eh, vaya que se comprometían con la mujer había matrimonio porque ellos buscaban algo, ¿me explico? es decir, la, una, la única forma en la que un hombre podría, podía en ese entonces, conseguir lo que más quieren, que es el sexo era casándose con alguien. Evidentemente había algunas uh, aventurillas que las personas podían tener, pero no eran de forma tan abierta y no era tan fácil hacerlo como es hoy en el 2019. Entonces, debido a eso, bueno, pues las personas, ten, los hombres se sentían muy presionados, tanto por la sociedad como por la pareja, a cumplir ciertas, ciertas metas en la relación, es decir, casarse, tener hijos, etcétera, etcétera. Eh, hoy en día esos esas presiones sociales ya no existen tanto, es decir, antes se veía un poco mal que un hombre a los 30 o a los 40 no estuviera casado o no tuviera hijos, ¿por qué? Porque a esa edad uno esperaría que el hombre ya estuviera eh, establecido, tuviera una familia y eso lo hacía ver lo hacía ver más respetado por los demás. Hoy en día no es así. Hoy en día a nadie le importa si ya tienes una familia, estás casado o si tienes hijos. De hecho, es todo lo contrario. Muchas veces las, los hombres solteros resultan eh, ser más respetados y tener mucho más éxito profesional que antes. Entonces, antes las mujeres, bueno, se podían dar el lujo de presionar o de imponer lo que ellas querían a su hombre. Si querían casarse, bueno, pues simple y sencillamente podían poner esa presión, podían imponerse al hombre. ¿Sabes qué? Si quiere estar conmigo, tenemos que casarnos. Punto. Y el hombre, si quería hacerlo, tenía que casarse, no había de otra. Y después, las mujeres, pues, en el momento en que quisieran, podrían quedarse embarazadas. ¿Por qué? Porque ya estaban casados, entonces era prácticamente decisión de la mujer decidir, o no, cuando embarazarse. Y bueno, evidentemente que no había, no había el, control, eh, el control natal que existe en hoy en día. Pero bueno, el punto es que antes los, era más fácil imponerle cosas a los hombres que ellos realmente no querían todavía o que no estaban pensando en ello. Pero hoy en día las cosas han cambiado. Y es por eso que quiero darte tres cosas que no debes hacer si estás en una relación formal ¿por qué? porque no vivimos en los 80s, ni en los 70s, en los 60s ya no existe esa etapa entonces el hecho de cometer estos errores puede hacer que tu relación se rompa o puede hacer que tu relación empiece a construir cierta presión en tu hombre que hasta que llegue el grado en el que explote ¿a qué me refiero? punto número uno, chicas nunca le impongan a un hombre que quieren vivir juntos si el hombre no te, ha, no te ha sugerido, no te ha ofrecido que vivan juntos es por algo es porque todavía no se siente seguro, todavía no se siente que quiere estar contigo es porque, es porque hay una razón de que ese hombre, tu pareja, aún no te haya pedido que vivan juntos entonces el hecho de que tú lleve, de repente llegues un día en la noche mi amor ¿Cuándo vamos a vivir juntos? Es presión que le estás poniendo a tu pareja que no debe estar ahí. ¿Por qué? Porque, número uno, si tienes un, un hombre que sea de carácter débil, lo más probable es que ceda. Lo más probable es que diga, ok, sí, cuando tú quieras, bla, bla, bla. Pero ese tipo de imposiciones en hombres de caracteres débiles van, se van acumulando. Y va a llegar el momento en el que el hombre va, se va a sentir ya sea, puede ser un mes después, o puede ser 10 años después el hombre se va a sentir que las decisiones que ha tomado fueron impuestas que realmente él no quería lo que sucedió pero no supo decir que no ¿por qué? porque simplemente hay personas que no pueden decir que no no tienen el carácter para decir, sabes qué, no quiero esto y no lo voy a hacer entonces si tu hombre es de carácter débil y tú le impones cosas corres el riesgo de que después explote Que te diga Ya no puedo más Estoy harto Nunca quise esto la, la la la la la la Entonces no lo hagan La otra opción es que Si tu hombre es de un poco De carácter más fuerte Sabe lo que quiere Sabe cómo lo quiere En el momento en que tú le digas Mi amor ¿Cuándo vamos a vivir juntos? Lo vas a poner hasta el gorro Tal vez la primera vez te diga Ok Vamos a ver lo que tú quieras Pero si constantemente Tratas de imponérselo Va a llegar el momento En el que te diga ¿Sabes qué? Hasta aquí O sea Punto. Si no te he pedido es por una razón y si me estás presionando para que suceda, no me gusta, así que ahí, ahí muere. Ahí nos vemos. Y se va a ir. Entonces, no impongan cosas a sus hombres. Si tienes la preocupación de si estás perdiendo el tiempo o no, mi amor, corazón, por favor, estás en el 2019. Deja de pensar en el futuro y enfócate más en el presente. ¿Ah? Disfruta lo que tienes y cómo lo tienes Y deja de pensar que el tiempo se te va a ir O lo que tú quieras Si estás feliz con esa persona Deja que las cosas se vayan dando Y si duras 10 años con esa persona Y después te dices, ¿sabes qué? No podemos estar juntos Bueno, ni modo, es parte de la vida Es parte del, del aprendizaje que vas a tener Y es lo que tenía que pasar Así que vas a volver a empezar Y no pasa nada el punto número dos que no debes hacer es imponerle el matrimonio. Nuevamente, y todas estas van muy, muy relacionadas. Chicas, si un hombre no te ha pedido que se casen, es por una razón. Ajá. Tal vez no está listo, tal vez está buscando eh, construir más estabilidad para que las cosas empiecen. Tal vez no está seguro de que a estar contigo toda la vida. Cualquier cosa. Pero de nuevo... Si lo impones y es un hombre de carácter débil, bueno, eventualmente podrá, podría suceder que explote y saque esa frustración de que nunca lo quiso realmente hacer. Y si es de carácter fuerte, también te va a mandar muy lejos porque un hombre con carácter va a hacer las cosas cuando quiere, no cuando alguien se lo diga, no cuando alguien lo esté presionando, no cuando alguien esté molestando. Entonces... Chicas, no comenten el error de imponerle el matrimonio a así de que ¿cuándo nos vamos a casar? ¿Y cuándo vas a dar el anillo? ¿Y cuándo vas a poner? Cuando él quiera. Y si tú no estás bien con eso, entonces tienes todo el derecho de buscar a alguien más. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que tú puedes ser feliz y él puede ser feliz, es que dejen que las dos personas realmente lleguen al punto en el que ambas partes quieren lo mismo. Si tú estás presionando, es muy probable que él haga las cosas porque tú lo estás presionando y no porque él realmente quiere, lo cual es un error muy, muy grande. Y la tercera cosa es nunca, nunca, nunca, nunca, nunca le impongan hijos a un hombre. ¿Mm? Hay muchas historias de mujeres abandonadas porque estaban casados y después la mujer se embarazó o no estaban casados y la mujer se embarazó o lo que ustedes quieran Ajá. si un hombre no ha expresado abiertamente que quiere tener un hijo contigo no se te ocurra llegar con la sorpresa de ay qué crees estoy embarazada porque eso es una imposición ok si son una pareja y sucede por accidente okay. Bueno, pues ya, pasó y ni modo, pero traten de evitar los accidentes porque si un hombre no ha expresado que quiere tener un hijo contigo es porque nuevamente aún no está preparado, aún no está listo, aún no lo quiere quizá está tomándose el tiempo para que ambos puedan disfrutar un poco de la vida disfrutar un poco más de ser la pareja Ustedes dos nada más, y evitarse un poco la responsabilidad que los hijos traen. Entonces, eh, no le impongan hijos a un hombre, porque es, es. O sea, yo entiendo, yo entiendo que si obviamente si estás en una relación seria con un hombre y tienes. te quedas embarazada, el hombre tiene toda la responsabilidad de hacerse cargo. Sí, estoy de acuerdo. Pero hoy en día como ya lo mencioné antes, a las personas les importa mucho menos lo que otros digan y mucho menos lo que la sociedad piense. Entonces, antes era mal visto que un hombre no se hiciera cargo de su hijo o de su hija. Hoy en día pasa todo el tiempo. Ya no les importa el qué dirán los demás si abandoné a mi esposa conmigo. Ya no les importa, ya no les importa. Entonces, chicas, evítense... Una excepción, evítense una experiencia que tal vez no quieren tener. Yo sé que ustedes pueden estar muy, muy seguros del amor que existe entre ustedes, pero de preferencia no queden embarazadas a menos que el hombre haya expresado su intención de tener un bebé. Algo que hayan platicado, que diga, oye, sí, me gustaría, podemos intentarlo, estamos listos, quizá debamos... Crecer un poco la familia, etcétera, etcétera, etcétera Hay muchas personas que creen que tener traer un hijo a la relación los va a unir más Eso es un, un error muy grande Sí, los puede unir más, pero también los puede separar más Depende de cómo esté la relación. La relación, si está mal, va a estar peor con un hijo. La relación, si está bien, va a estar mejor con un hijo. Pero es importante que siempre se platiquen las cosas, que siempre estén los dos de acuerdo y que siempre ambos quieran lo mismo. No le impongan cosas a sus parejas. Y bueno, esas son las tres cosas que, como podrán ver, están muy relacionadas, pero si podemos poner todo en un punto general es... Nunca le impongas algo a tu pareja. ¿Por qué? Porque quizá él lo haga porque se lo estás pidiendo, pero no significa que él lo quiera hacer. Y lo que menos quieres es que tu pareja en el futuro te venga a reprochar. ¿Ah? Porque los reproches, el resentimiento, el rencor que se guarda, eh, que guardan las personas con el tiempo de, de la única razón por la que hice esto fue porque ella me lo pidió o la única razón por la que vivo así es porque... Siempre le estuve haciendo caso a ella Son cosas que quieres evitar en una relación Porque esas son las cosas Que poco a poco van haciendo que la relación se desmorone Y bueno, eso es todo Espero que les sirva de algo, cualquier cosa Este video Si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia Dejen los comentarios No olviden seguirme en Instagram, en Twitter Darle click a la campanita para recibir notificaciones de futuros videos Darle like al video Si les gustó, compártanlo Realmente me ayudaría mucho que compartan el video porque, bueno, esto es lo que hago. Trato de ayudarles y si algo de aquí les pareció interesante, a mí me ayudaría mucho que compartan este video con todo el mundo. Yo soy Cristian, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. No olviden hacer los pasos para participar en el sorteo. Recuerden, una playera y 50 dólares. Cuídense mucho, chao, chao, chao.